Sí, viene como flan. Uh -huh. Y de ahí, ¿eh? para la boca, para adentro. Aquí puedes saborear la comida de todas partes del mundo. No necesitas ir al país, o sea, aquí <ríe> puedes encontrar de todo. Incluso somos los únicos mexicanos que nos encontramos aquí. ¿eh? Creo que sí, Mario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos donde vivimos en Puerto Vallarta, pero en la parte de Olas Altas. Sí, en la zona romántica. Aquí se lleva un tianguis, así le dicen, es como un mercadito. Es como un tianguis más. Los finolis ah, no. Bueno, es que se ve mucho turista Por eso digo finolis ah, No, sí, no pero... tan tradicional como mexicano Lo que se puede encontrar aquí es Mucha variedad de comida Pero comida diferente Ajá, De todas partes de del, mundo. Parte del mundo Es la ventaja y lo bonito y es lo chido Este tianguis o mercadito se lleva cada sábado De 9 de la mañana a 2 de la tarde Está ¿no? muy fácil, es una plaza que está aquí en Olas Altas. Es la única plaza que está en Ola Salta Mario. plaza Lázaro Cárdenas ah, Vamos a ver qué podemos encontrar aquí Mira. Fíjate Mario, también les quería tu. Comentar que no solamente hay comida, también puede haber música en vivo, como lo hay allá. Y la verdad, toca muy bueno el ambiente. Sí, aquí en sinceramente, ajá. Sinceramente, Mario, nosotros ya llevamos como media hora aquí, pero o estábamos sea, escuchando la música sí. allá atrás. No, íbamos a bailar, pero siempre no. no mira, Paula, no. aquí enfrente no es muy común que vendan la comida asiática. Ah, es comida curry. asiática? Sí. No, comida, no sabía. Mira, incluso así: tiene hasta el nombre diferente. Sí. Y es comida, comida asiática. Comida rara para nosotros. Pues, Para nosotros es muy raro. <risa> ah, sí, rollitos. Qué chido sí, pues la verdad, sí, la verdad, pues se ve muy rico aquí. Sí, es lo bueno, Mario, de aquí que hay bastante comida de todo el mundo. También Mira, hasta mexicana. No, no, no es, es mexicana. mexicana, ya vi que no. India. Es de es India, Mario. Es de la India, okay, exacto. Sí, de la... Y puedes ah, encontrar todo. Aquí puedes ustedes? saborear la comida de todas partes del mundo, Mario. La ventaja. No necesitas ir al país. O sea, aquí puedes encontrar de todo. <risa> Fíjate que también estaba mirando que venden comida mexicana. Esa no debe faltar. Esta con tortilla o negra oh, tortilla negra orale. Es que aquí hay mucha variedad. Es que incluso se mezclan muchos países aquí. Oh. Incluso somos los únicos mexicanos que nos encontramos aquí. ¿verdad? Creo que sí, Mario. A lo mejor no somos los únicos mexicanos, pero sí somos los únicos mexicanos que no sabemos inglés ahorita aquí. Sí. No, <risa> yo me siento como bicho raro aquí. <risa> pero... También encuentran mucha ropa, eh. Como se deben de encontrar en un tianguis de México. Pintura, pero Aquí ropa más este. ¿Cómo le podemos decir? La... Es de ropa de diseñador. O sea, sí. de diseñadores ah, de aquí de Portugal. Es Puerto que de cuenta que este tianguis lo hacen, pero son productos. Originales. Exacto. No hay nada clon. Exacto. No hay nada. Haz de cuenta que todo lo que hay aquí es porque lo procesan ellos exacto. mismos, los vendedores. Por ejemplo, aquí pueden ver que están vendiendo playeras y esas playeras, pues, haz de cuenta, Mario, que ellos las fabrican. Sí. Eh, es, puro fabri ellos son los fabricadores realmente. Tú no puedes venir y a vender ropa Nike o tenis nine no. No, no puedes venir a hacer Pero Eso ya se ve un poco mal. Aquí, pues, aquí, porque el verdadero tianguis es así ah, como sí, dice claro. Mario. Todo ropa de diseñador y es lo chido. No es como un tianguis, tianguis, sino que es como como un festival, puede ser sí, un festival que hacen uh -huh. cada sábado no más que le dicen tianguis o mercadito, ah, así lo nombran porque para, pues normalmente así son ah, los tianguis aquí porque, en mira, México ¿eso qué es? se ve bien, ¿Con ¿no? pastas, ¿no? dulces, no sé que sean. qué sean, pastas creo que son pastas, la neta no sé qué es y si tuchín. mejor preguntamos a ver qué es pues sí, mejor esta pasta de aquí es fettuccini de ajo esta es de espinaca y fettuccine natural Ah, es entonces betucan. no estaba mal sí, sí, sí pasta, son ¿no? pastas, Mario la sí, era pasta sí, era pasta, no más que como que tú la muy es muy preparada, que está, como es que no fuera es, es que es pasta diferente, no es común como la que venden en el súper <risa> Exacto, no es como que la, la que venden en bolsita no preparada ah, Hasta bolillo venden aquí ¿verdad? Órale, paquete <risa> Pero es paquete artesanal, Mario sí, Porque claro, aquí, también. fíjate, Mario, este tianguis es, A veces los propietarios, los dueños, los que están vendiendo son americanos Vienen de varias partes Este, este se ve bueno oh, qué rico También quesos, paú Oh, eso es mexicano, Mario, me sí, supongo queso, queso la vaca sí, pinta De todo venden aquí oh. Oh, qué rico oh, La verdad Aquí te puede llevar Un montón de bolsas ¿eh? Jericayas, Mario ¿Jericaya? ¿Tú, ¿Tú sabes Churada. qué son las jericayas? Yo no sí sabe. Yo sí A ver, ¿tú sabes qué son? No, Nato No sé qué sean jericayas ah, ¿Cómo lo vas a saber, no. Mario? Si es típico de aquí de Jalisco ¿Es como el flan? Un mm, parecido no, que, y si A le, ver ¿Y, y si, y, le, si preguntamos le preguntamos mejor? Sí, para sacarnos de dudas Para probarla también Sirve que nos explica A ver qué es Y la probamos Ajá Muchos de los suscriptores No saben qué es jericaya El lo conoce diferente Ajá ¿Nos puede explicar Qué es la jericaya? para las personas que no está la hecha, conocen realmente. de leche de leche vainilla y a baño maría pues. oh, entonces como un tipo gelatinoso como un tipo flan parecido, ah okay. entonces es como postre sí, es. ah okay. lo que me gusta que viene con su platito sí, de sí, cerámica exact, no es chido. ¿y usted cuántos años tiene vendiendo esto aquí? era mi hijo primero ah este okay. yo. ahí no puedo leer a su hijo el que empezó entonces vamos a agarrar a esa jericallita 35 y la grande 55 Ajá. muchas gracias nos vemos gracias la neta no sé, igual ustedes la pueden conocer como un nombre diferente no, Y no sé si la vayan a encontrar donde viven Mario eh. Pero es, algo, es que es algo muy tradicional de aquí de Jalisco Pero la neta no sé Tanta información sobre esto, sí la he comido, pero no sé tanta información. Hay que buscar un lugar aquí, para degustar. Vente, vente, aquí. vente, a una silla, Mario. Una no silla? hay sillas, ¿verdad? No sé, No, no creo que, que haya sillas. También lo que estaban mirando es que hay mucho tipo de joyería. Ajá. Que ellos mismos la Para ponerle collares, pulseras. También bolsas, Mario, artesanales. Oh, está chido, hay fíjate. muchísimo. Y ahí están las pulseras miren ah, pues Y fíjate, una. algo que acabo de ver, Mario Que ah. también aceptan tarjetas Por si vende sin efectivo, como nosotros wow. a veces Mira, esto es Paul Son, oh, son oh. espejos Son espejos, pero traen este, la, la transmisión de, de la caja <risa> sí de veras? Sí, sí es que es pues, una. Mario, son esculturas Mira, lo, se ve bien padre ah, escultura. Las esculturas de, de los motores O de carros Aquí mero, Mario, Aquí en esas es banquitas ah, Es lo bonito también de este parque, Mario Que todo casi la mayoría la decoran con eso Lo hace no. Gente de aquí Incluso ellos Se ponen a decorar Cada banquita Hacen el diseño primero Incluso, mira Hasta fotos ponen Ajá, exacto Enseña, este, o Todo esto Ellos lo van diseñando De pieza por pieza Sí se tardan su buen rato Haciendo esto Pero la verdad Queda muy bonito Y se ve muy, muy Pero muy colorido Este como que lo hizo Un músico Porque tienen otras musicales ¿no? Ah, ah huele bien rico ¿Sí Huele ¿sí? bien rico sí. sí Lo que estaba mirando ¿Qué es? Se ve como Bien raro como de acá, quemadito Quemado, a ver, A ver, voy a probar lo ver rico, ¿eh? Mm. No es como quemado. ¿Qué será? ¿La ¿Nata o qué será? Mm, a lo mejor puede ser, pero no es como quemado. No sé si se come así primero lo de arriba. Ah, le estoy mintiendo para el video. La <risa> <risa> neta ya la he comido. Esa simplemente se come así, Mario, mira. Ah, pues sí, como funciona. el flan. Sí, sí, viene como flan. Uh -huh. Y de ahí, para la boca. Para adentro. A ver rico, ah, eh. Está bien rico. Ojalá, Ojalá bien donde estén ustedes, y sí la vendan la jericaya. Y lo bueno, ajá, exacto, para que la prueben. Y lo bueno, Mario, que te dan el platito para que lo uses después Sí, es lo que es reutilizable re Incluso puede hacer un mini pozolito Exacto hacer un, un menudito Fíjate, es tradicional también eso Mario Aquí en México, en Jalisco pues, no sé si en todo México La verdad desconozco, se la vendan en varias partes de México Pero aquí en Puerto Vallarta, en Jalisco Es tradicional en Guadalajara Y aquí también en Puerto Vallarta Cuando compras esta, pero la grande Muchas personas, ya sean las mamás, las abuelitas Guardan el plato, lo lavan y lo usan para el pozole Este plato soporta Está lo caliente. Ajá. Mantiene la calor, mantiene la calor. Incluso, Es que es de porcelana. Incluso lo puedes meter al horno y no le pasa nada. Claro, Mario, porque es de porcelana. Mario, me la voy a acabar, realmente, así que te doy. Realmente, entonces está muy barato porque el plato si lo compras solo te sale más Exacto, Mario. Porque miren, trae el postre y el plato, o sea, premio doble. <risa> premio doble. Ah, pues, sale. ¿Cuánto nos salió? 35 y la, el 35. plato grande. 55, 55, el plato grande, pero o sea, Trae el postre grande y aparte el plato que lo podemos reciclar y sale mucho más barato que comprar un plato hondo ¿Selana? porque en la sí. neta aquí están caros los platitos <ríe> hondos se y sale, más de porcelana se sale como unos 20 pesos más o menos, ¿verdad? ah Exacto, tóvalo, Mario, ¿sabe rico, Sabe se muy rico, se parece mucho al plan, pero no... Ya está, o sea, ya... Sí, pero no, a ver... ¿Qué tal? Sabe el flan. Sa Sabe muy parecido al flan, pero no <risa> Hagan de cuenta No, no sé cómo explicarles el sabor, Mario Pero jericalla. de que está rico, está rico Y se llama jericaya No creo que le cambien el nombre en el país que vivan pero no sé si vendan en todo el país de México. En todo México sí, se me hace que sí es muy popular. No no sé si en la parte del sur lo vendan, pero, pero aquí yo... Mira, no. La neta, no sí, hemos no viajado no. tanto como para conocer, pero si en su país o donde viven se llama diferente, y si, si lo ahí, conocen ahí, y se llama diferente, escriban cómo se llama, En los comentarios. Vale. O si no venden, escriban también, aquí no venden eso. Es así, similar, para que lo vuelvan Ajá. a ver. A veces las venden en vasitos de plástico, pero aquí en Jalisco es tradicional que lo vendan en estos platitos de porcelana. ver, rico, Chulada. Muy buen postre, muy rico, y pues bueno. Ahora sí terminamos de recorrer todo el tianguis. La verdad está chiquito, no está tan no, grande so, Pero so, se encuentra de todo Mario, es una, chido. Es, una, es un tamaño pequeño Regular, <risa> regular, <risa> regular, tardamos cuatro horas <risa> Así que Mario Esperemos les haya gustado el video y dejen su like Suscríbanse, activen la campanita Y vayan a seguirnos a Facebook, exacto También vayan a seguirnos a Instagram y Mario a dónde más A TikTok, exacto, así Eso que Eso no puede faltar, no, ahí estaremos haciendo también lives Mario, así que nos vemos hasta el siguiente Video, en mi Ahí nos vemos hasta la próxima, esperemos ¡Salsa